A raíz de las destituciones hechas por el presidente Danilo Medina a funcionarios que abiertamente han exteriorizado su apoyo a la precandidatura del expresidente Leonel Fernández, ha abierto paso a la especulación si el PLD está tan unido como dice estar. Eh, los cambios que, se, que hizo el presidente son cambios rutinarios y el presidente tiene la potestad para hacer los cambios que él considere. Y en ese sentido. Eh, ...es normal, realmente eh, han cambiado otros y van a seguir los cambios... ...si hay, si hay funcionarios del PLD que el presidente entiende que no está haciendo el trabajo... ...hay que cambiarlo. En el plano local también se percibe una cierta división en el partido... ...en medio de una actividad realizada el pasado fin de semana... Un precandidato a la alcaldía en este municipio se sintió excluido, por lo que cuestionamos al viceministro de Deporte sobre si considera esto perjudicaría la estabilidad del PLD en esta ciudad. El, el PLD está, está movilizando y, y, y, y la corriente del compañero Lionel hizo una actividad y entonces para... Eh, mencionar su candidato para promocionar su candidato, y creo que va bien tempopa. Eh, hubo una situación, el compañero Andrea Cota... Eh, en un programa, eh, manifestó que, que fue un lazo de parte de él, porque si se está mencionando a los precandidatos, nadie puede quedar fuera, a todo hay que mencionarlo, y si no se mencionó a alguien, realmente eh, fue un error. De Andrea Costa, Giovanni Cordero NTN, su noticiero regional.